¿Qué tal? Soy chaviluque Bueno, ya tenemos los terceros representantes para Eurovisión 2023. Son los representantes de Países Bajos, Mia Nicolai y Dion Cooper. ¿Dion? Oh, ¿Dion? No lo sé. Creo que se pronuncia Dion, pero bueno, en la fonética hispana se pronuncia Dion. Bueno, pues ya tenemos a los terceros, los terceros que se subirán al escenario. No en este orden, sino en los terceros escogidos, el tercer país que tiene ya representantes. Y quiero escuchar sus voces con canciones que, que tienen ellos, canciones propias. Así que he intentado buscar una donde canten juntos. Mm, de momento esto no existe. Uh, y bueno, con mucha expectativa, con Países Bajos, porque últimamente traen voces increíbles. Estin fue de las mejores. Bueno, yo esta chica me alegre tanto de descubrirla gracias a Eurovisión porque tiene una voz, un estilo, un buen gusto cantando increíble. Así que bueno, vamos a ver por separado a Mia Nicolai y Dion Cooper, que a ver si son unos de Common Lane 2.0. Vamos a ver. Ya vamos con Dion Cooper. A ver qué tal, que él es el que me ha llamado más la atención, pienso que tiene una voz peculiar. Ella también la tiene, pero vamos a salir de dudas con Dion Cooper. Aquí lo tenemos en directo, cantando Blue Jeans. Mm. No sé si es una canción suya propia o es Blue Jeans de, de Lana del Rey. Bueno, sea como sea, tanto como una como la otra, tengo interés en escucharlo, así que vamos allá con Dion Cooper y Blue Jeans. El segundo integrante de, de este grupo de, de Mia Nicolai y Dion Cooper. Sure wow. ¡Chica! Vaya cambio de registro Oh, la voz de él. Again, in those blue jeans, blue jeans, oh my doce, o sea, tenía algo en mi cabeza de que iba a ser especial este chico, sin duda. Además, qué bello es. Oh my god Esa voz con esos ojos Ya está, ya estoy enamorado ¡Qué voz! What? O sea, me he quedado embobado, o sea, esto ha acabado ya, se me ha hecho cortísimo, wow, qué voz tiene este chico, me encanta, o sea, me declaro fan desde ahora mismo, o sea, no sabía de la existencia de este chico para nada, ni, ni su nombre, ni, ni la había escuchado jamás en la vida, pero wow, o sea, me ha encantado muchísimo la voz de este chico. Preciosa. Bueno, creo que va a ser un dúo, bueno, brutal, o sea... Esto con una buena canción, ya te digo, se marca en un Países Bajos 2014, segurísimo. ¡Guau, guau, guau! Con la chica me ha gustado mucho, pero él... Bueno, dicen que lo, que lo mejor viene al final, y sin duda que qué vozarrón que tiene Dion Cooper. Además me ha gustado mucho la canción de Blue Jeans que no es un cover de, de lana del rey, es una canción suya. Guau. Wow. Genial Países Bajos. Bueno, con mucha expectativa, a ver cuándo cuando sale la canción. Espero que no nos torturéis mucho porque... <ríe> salen los artistas y luego las canciones tardan mucho en salir y... y la euforia eurofan... o sea, es incontrolable. <ríe> bueno, pues muy buena propuesta por los Países Bajos para 2023. Esto, esto es muy bueno. Bueno, hasta aquí el vídeo de, de los representantes de Países Bajos en Eurovisión 2023, Mia Nicolai y Dion Cooper. Espero que os hayan gustado. Si es así, darle like al vídeo y no olvides de suscribiros. Nos vemos en el próximo.